Eh, se pasa por se rompe la, los terrones y después eh, esa, se pesa un gramo y de ahí se comienza a hacer una dilución para poder sembrar en el medio de cultivo. Así que eh, lo que le vamos a dar el micrófono a Vicky para que Vicky lo explique. yo si no lo puedo tener. ¿Eh? Yo te lo voy a tener. Bueno. Muchas de las cosas que les cuento, casi todo, es por el trabajo de mis compañeros, así que este, después le vamos a pedir un gran aplauso para, para ellos. Bueno, yo tengo que tener el micrófono. No, no perdamos. Tenemos un mechero acá, representa Me el mechero que eh, ella necesita un mechero para hacer todo el trabajo en el laboratorio. Eh, así que no lo vamos a aprender, pero ustedes sepan que todo esto se hace con mechero. Con mechero en una cámara. Que necesitamos que sea un, un ambiente estéril donde trabajamos para que no haya contaminaciones porque nosotros tenemos que lograr que en estas cajas eh, que tienen distintos medios eh, crezcan solamente los microorganismos que contiene la muestra de tierra para saber con qué, micro, qué microorganismos patógenos o genéticos estamos trabajando eh, la muestra de tierra es una muestra que nosotros ponemos cuando hacemos los tratamientos en el invernadero eh, que sacamos de la tierra, de, de las parcelas testigo que ponemos de, sacamos una muestra de las parcelas testigo las ponemos en unas bolsitas que son de tela transparente, de tela permeable, una cucelina, un guay y esas muestras las enterramos a 10 centímetros de, de, de profundidad y a 35 centímetros cuando se sacan de... que de, de, de levantamos del plástico de tratamiento las llevamos al laboratorio y las, las distribuimos unas muestras se usan para hacer los bioensayos, que, lo, que les va a explicar mi compañera y otras muestras, eh, nosotros les hacemos los análisis de tierra y una parte se manda a analizar lemátodres, para ver qué tipo de lemátodres de tenemos. Bueno, nosotros después la muestra para análisis de laboratorio la dividimos en un gramo tratamos de que sea una mezcla que sea representativa, que saquemos un poquito de cada parte de la muestra y se empiezan a hacer las diluciones. Necesitamos tener agua destilada estéril que, que se utiliza en el, en el autoclave, se mezcla siempre flameando en el, en el mechero y se, hace, se pasa por el borde para hacer una mezcla bien homogénea. Después se hacen las diluciones que vamos pasando de a un mililitro porque se puede llegar a sembrar así, lo que pasa que acá habría tanta cantidad de bacterias o de que no se podrían analizar cuáles son. Entonces, se hace primero una prueba eh, de los distintos tipos de suelo. Nosotros ya sabemos más o menos con qué instituciones trabajar y se, eh, y se pasa un mililitro. Entonces, hacemos una institución eh, que llamamos menos 10, porque después necesitamos hacer la cuenta para saber cuántas unidades formadoras de colonia tenemos por gramo de suelo. Si vos tenés que ir cargando algo. Bueno, y ahí hacemos la mezcla y hacemos otra dilución. Y después sembramos. Bueno, y eso se va haciendo así. Cuando tenemos todas las diluciones, que nosotros trabajamos con menos 3 o menos 4. Eh, Pasar, sembramos con una cantidad de 50 microlitros cuando queremos saber la. Eh, ojos o bacterias en un medio que no tiene antibióticos se usa el medio al el papa glucosado se le pone antibióticos y se, para bacterias se hace el mismo medio sin antibióticos se siembran los 50 microlitros bueno, se va da a dar una espátula que también tiene alcohol flameada y se despargan en superficie esas cajitas, bueno, así se hace con, ag con agar papa, que es el medio para ver, eh, con antibiótico que es el medio para ver eh, hongos, agar papa sin antibióticos, que es para ver bacterias. Después, eh, después de la tesis de Romina, empezamos a buscar, como vimos que salían, eh, hormonas fluorescentes, para eso se usa un medio que se llama eh, también eh, vimos que había muchos actinomicetes que en, en los medios que nosotros usábamos no nos aparecían, entonces se empezó a usar un medio que se llama ACA, que es para actinomicetes, que lo preparamos nosotros. Y eh, para ver las bacterias anaerobias que no crecen en superficie, se usa un medio que se llama PCA, que nosotros lo que hacemos es sembrar. Eh, una concentración conocida, eh, bueno, nosotros usamos 70 microlitros, que es lo que probó Romy, lo ponemos en la cajita y después se le agrega al medio, que tiene que estar a, eh, a temperatura, no sé, que, no, que no sea muy caliente para que la botella no se pone de la... y acá se ve. Cuando se mezclan se ponen a incubar estas cajas en estufa a 24 lados y bueno, para ver bacterias evaluamos a los 3 días, para hongos a los 7 días y para los alumicetes 20 días de incubación. Y ahí se. bueno, estas son cajitas que son las evaluamos ayer, que tienen con todas bacterias. No sé si las quieren pasar a ver si pueden ver, que hacemos un recuento. Esas son las que crecen en superficie Estas son las bacterias que se siembran en el PSA que crecen en el medio, eh, o sea, en todo el medio, no solo en superficie Y, bueno, y acá tenemos algunas siembras de... Porque de estas bolsas que nosotros llevamos al invernadero que tardamos a 10 y 35 centímetros también ponemos esclerocios de pelos enrolfi, esterotina y para ver la diferencia entre los tratamientos. Eh, esos pelos se siembran como si fuera un, un aislamiento, una muestra común. Se pasa por alcohol, se los desinfecta, por hipoclorito eh, se le hace un espague de agua, se los seca y se los coloca a... Se evalúan también a los siete días. Lo que vemos. Bueno, mayor creo que ya les mostró la foto que el testigo que queda en el laboratorio que es en todos los plenosos que queda es el testigo absoluto que usamos y después eh, hay algunas diferencias por ejemplo en las parcelas y si es, es cosa no cosa después lo vamos a invitar que pasen a mirar este, que le interesa en profundidad para que Vicky les pueda explicar este, por ahí no a todo el mundo le interesa esto que Vicky está contando pero después voy a acercarse a la mesa a mirar las cajitas de Petri que trajimos hay diferencia entre los 10 y los 35 centímetros y al 35 centímetros que el efecto a veces es menor se puede ver que hay algunas eh, esclerotinias que han crecido que es el hongo que vuelve a formar escleroseos y hay otros donde por más que no crezca la esclerotinia crecen un montón de, de microorganismos que colonizan al escleroseo muerto. Ayer, por ejemplo, Vicky hizo un de estas cajitas y veíamos que en AVG sin antibiótico eh, y en el otro medio prácticamente no hay diferencia entre tratamientos. O sea que nosotros decíamos con Vicky que, de entre todos, no es una mala noticia porque significa que con el tiempo en las parcelas fuimos seleccionando bacterias que resisten a los tratamientos porque aparecen tantas bacterias en el testigo como en el resto de las parcelas. Sí se ve mucha diferencia cuando hacemos nosotros eh, hacemos siembra de la tierra antes de los tratamientos, tomamos una muestra y después tomamos muestras a veces a, eh, a los 10 y a los, y a los 35 centímetros cuando eh, bien sacamos los tratamientos y después a de los 30 y a los 60 días y los resultados se siguen viendo a pesar del paso del tiempo y hay mucha diferencia con antes del tratamiento cuando ya pasaron dos, dos, dos años de, de la última vez que se vio solarizó. Eh, hoy preguntaba cuánto dura el tratamiento. Nosotros lo hacemos durar dos años. Lo hacemos durar a la fuerza de cuidar mucho. Eh, nosotros decimos el tratamiento de solarización es una inversión de tiempo, de esfuerzo. Eh, o sea, procura metir los tóxicos, pero una vez Vicky fue a parar a la clínica después de que hicimos pusimos el plástico porque hacía mucho calor y lo teníamos que hacer, sí lo hicimos. O sea, todo el trabajo que hacemos es una inversión entonces hay que cuidarlo ¿cómo lo cuidamos? no meter herramientas contaminadas no llevar plantas de dudoso origen o sea, tenemos que saber que esa parcela que hubo eliminado los patógenos, tenemos que tratar de conservarla así bueno ¿tenemos una cosa para agregar? no, no si preguntar algo ¿alguien quiere preguntar algo ahora? o lo puede hacer acercándose a la mesa que Bill le va a aplicar Mientras tanto, se acerca a Estela con las plantitas de tomate, que ella les va a explicar cómo se hace el ensayo. Ahora va a servir que te explique. El ensayo este de biodesolarizaciones lo que hacemos es hacemos un visto de pierna del testigo para que sepamos que es la tierra que no tiene ninguna clase de tratamiento después de eso, la mezclamos todas hacemos una cortita de un kilo para lo que es biodesayo y medio kilo para lo que es análisis de suelo porque ahí sacamos también para mandar al nematólogo cuando hay gente que quiere, por ejemplo, las muestras de Néstor y del Señor de San Nicolás, nosotros nos llega la muestra, la, la mezclamos y tomamos una muestra compuesta, tratamos de la que llegue de todos lados, un gramo. Y ahí hacemos una siembra, siempre con repeticiones. Sí, yo preguntaba si se hace directamente sobre la placa de Petri una, un recuento de los organismos que hay o si directamente eso es una preparación para después eh, hacer un análisis químico de la muestra. No, lo que son ambos es en, re, eh, en realidad todos hacemos un recuento visual contando el número de colonias y después, eh, bueno, lo que somos lo miramos al microscopio para tratar de identificarlo con los microorganismos presentes, tanto sea hongos o no eh, Las bacterias fluorescentes se ponen a, a cultivar y se miran bajo luz ultravioleta para una sí, todos todos sí, todos eh, no. ver la fluorescencia. Todo no, análisis no. ¿Qué tipo de análisis ¿Qué, qué preguntás de análisis preguntamos? Nosotros mandamos a hacer análisis de suelo también. Eh, Viste que yo mostré algunos resultados. Eh, mandamos para saber qué pasó con eh, la materia orgánica, el pH y la conductividad eléctrica, en una, en una muestra que la mandamos a un laboratorio de suelo que gracias se acá de experimentar. Porque yo me olvidé decir una cosa muy muy importante, cada vez que se hace esto hay que analizar cómo quedó el suelo, es muy importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber si estamos al suelo estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Por ejemplo, nosotros, con la trayectoria que tenemos, con los parámetros del suelo, nos indica que lo estamos dando corto con el biofumigante. Nosotros tenemos que meter mucha más materia orgánica al suelo si queremos mejorar la calidad del suelo en cuanto a las propiedades físico-químicas del suelo. Eh, y eso lo sabemos porque hacemos el análisis del suelo. Por ejemplo, cuando se hizo el ensayo con Néstor Paulinelli, eh, él aplicó el, el la mezcla de biofumigante y sacó la muestra hizo todo el tratamiento de hizo todo el tratamiento y después sacó la muestra qué pasó que los análisis registraron entre un y el otro una disminución de un 1% de materia orgánica es un montón como nosotros estamos aplicando el indicador de impacto ambiental lo indicadores de impacto ambiental eso lo detectaron y lo penalizaron, que me parece bien porque en realidad hay que ver todo cuando uno hace una práctica orgánica no, no hay que ver todo y... ¿a eso vos te referías? Sí y tenía un 4% de materia orgánica porque ya yo lo estuve buscando y te lo mandé anoche eh, Vos mandaste una muestra de suelo de después de tratamiento. Y bueno. De suelo, si de suelo lo... fíjate que te mandé anoche que tenías un 4% de materia orgánica, que es bueno. Bueno, en marzo lo vamos a volver a encontrar. Si la idea era en marzo hacer otro encuentro y ¿podemos seguir eh, hablando de profundización un poco más? ¿Qué te parece? ¿Eh? eh otra de las distintas de la prácticas que, la que hoy se hago en el, eh, sobre el terreno eh, fue eh, para ver todo este tema de si la labranza superficial o si eh, profunda ¿no? entonces en un muy pequeño sector para no perjudicar demasiado eh, y si hace todo lo que hice yo, con eh, un que de tenía esas palas de punta que tienen como 50 centímetros y hiciste con el boteo y todo a ver qué pasaba y me aparecieron unos agregados color blanco que eran de una construcción anterior y que eran de cal, unos granos de cal. Y después mezclando todo, eh, saqué una muestra y me llevó a que tenía un pH de 9 por lo cual era solamente algunos cultivos en particular se podían hacer así que después lo tuve que regenerar y eh, yo me hice una aplicación de, de, de, de, de clásico mulching, lo eh, seca y ahí lo pude recuperar, pero lo que comprobé que la, la muy profunda a veces para problemas no... Entonces ahora, siempre todo lo que hago lo, con, una, con un tipo de laya, eh, removiendo nada más sin, sin boteo. y eso me da nada en Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Vieron que el, el mundo de la huerta es un mundo complejo, es mucho más complejo de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Eh, bueno, ahora vamos a escuchar a Estela, que Estela nos va a contar cómo hace los a ver programa ¿eh? Bueno, buenos días, mi nombre es Estela, ayudo a María Con todo esto. Eh, esta es la muestra de tierra que tenemos, todos tienen su número, no tenemos que mezclar una con otra, agarramos, cuando llega la muestra, vi que primero todo, hizo todo eso, después ponemos en una bolsa, en la cual sea resistente, que podamos usar solamente esta bolsa y no tener otro gasto la ponemos acá todo identificada agregamos es un kilo de tierra tenemos no un kilo sino el mismo volumen no es un volumen de tierra un volumen de perrita y un volumen de turba todo esto eh, la perrita y la turba es estéril Nosotros esto lo utilizamos en el autoclave ¿no? para poder hacer este trabajo. No sé si hay algún hematólogo, pero los hematólogos tienen una, una manera de analizar que usan los bioensayos porque tienen un hospedante específico para distintas razas de nematos. Sea, nosotros lo hacemos con una manera casera de, de, de, de diagnosticar, pero también es una, una manera de. Que trabajar no tema todo. Bueno, ahora lo miramos. Si la tierra viene muy con mucha toca, tratamos de romper todo para que esté todo bien nuestro. Llamo bien. una parte en cada una de las macetas que ya también está identificada con, cada, con su número y ponemos del 1 al 3. ¿Quién se animó a hacer esto ahora? En la escuela no tengo que hacer esto.